El humano corre, uh, genera basura Anda tras la plata comiendo chatarra y esa es su locura Se automedica, uh, fuma y se borracha Luego va a la iglesia, trabaja mil horas y lava sus bombachas El sexo y la troca con el rock and roll Hace que se mientan, hace que se roben, sacan lo peor Se tiñen el pelo y se hacen cirugía se cambia en el sexo y hasta vientre alquila, vive amontonado uh -oh, y lo que es peor inventa pandemias y hasta presidentes por creer en la televisión, solo por creer en la televisión.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 amontonado y lo que es peor, inventa pandemias y hasta presidentes por creer en la televisión y solo por creer en la televisión, tan solo por creer en la televisión.